Bien, ya ha pasado una semana más y aquí estamos de nuevo para ofreceros un espacio entretenido en el cual recordamos muchas cosas también que ocurrieron en años pasados y tenemos también nuevos mensajes y nuevas cositas también para introducir en este espacio para entretener en estos días, que hay algunos días que se nos hacen más cortos, otros se nos hacen más largos, pero esta semana realmente que estamos viendo desde casa, la Semana Santa, toda esta semana que hemos visto en las televisiones, Canal Sur, eh, m 25 Televisión y eh, muchas otras, incluso algunas que nos han mandado de algunos pueblecitos de la Serranía de Ronda y que hemos vivido, bueno, pues eh, muy bonito, ¿no? Estoy recordando pues imágenes, eh, no de este año porque no, no, no puede ser eh, es imposible que vamos imágenes de este año, pero sí podemos recordar, eh, podemos recordar estas tradiciones nuestras, ¿verdad? De, de siempre y que la vamos a seguir llevando en nuestro corazón, en nuestro espíritu y ahí está, ¿no? Porque le hemos estado viendo Cómo se ha ido eh, viviendo ¿no? desde cada hogar, y nosotros también tenemos eh, también nuestra pinceladita que iremos poniendo también. Pero primero queríamos empezar también por una persona que de San Pedro, bueno, no, no nació aquí, es de Antequera, de la zona de Málaga, Tequera, pero bueno, que vive aquí en Marbella, en San Pedro. Y bueno, pues es una persona increíble. Yo lo entrevisté en, no hace mucho, lo entrevisté no hace mucho en la televisión, en, en San Pedro, en los estudios, se emitió también esta casa y bueno, es, Francisco es escritor, es director también de cine, ha hecho cortometraje, ha escrito un sinfín de libros y bueno, en el mes de marzo iba a presentar su nuevo trabajo, que también lo hablábamos en su día en el programa de televisión, pero que no pudo ser porque ya nos dieron la orden de estar en casa y aquí estamos en casa desde ese día y bueno pero siempre pues son amigos que lo recordamos y hablamos por, por teléfono por whatsapp y nos mandan cosas ¿no? muy bonitas como mensaje eh, no solamente francisco sino otras muchas personas que nos han mandado tanto bueno puede ser eh, canciones eh, mensaje bueno como ha hecho el señor francisco que nos ha mandado incluso un cortometraje y está muy bien porque la verdad es que un tema que a él le encanta le apasiona eh, grabar y editar bueno pues lo ha hecho siempre en su productora y nosotros nos alegramos mucho francisco un beso muy grande y que sigas animado que siga mandando una cosa lo hemos visto también en la cocina cocinando pero no son imágenes que vamos a poner en este programa que ya le pediré que nos mande alguna receta pero en esta ocasión sí vamos a poner eh, un cortometraje que él mismo bueno pues documenta un poquito de qué va toda toda la historia de los funcionarios y todo ya sabéis ¿no? que te ocupa más o menos bueno pues la verdad es que nos ha parecido interesante y una bueno, veces que uno mira dice el refrán que no hay mal que por bien no venga a veces uno cuando pierde el trabajo incluso se siente aliviado bueno lo que decir es en estos momentos que hay muchas personas que han perdido el trabajo y, y no se sienten aliviados la verdad es que aunque tenemos que mmm, ...que decir que, que esto pasará y que tal... ...pero bueno, la procesión va por dentro... ...ahora que estamos en Semana Santa... ...y es verdad que muchas familias... ...muchas personas, eh, madres, padres que exactamente la palabra en estos días, la procesión va por dentro bueno, vamos a vamos ahora a poner en primer lugar vamos a recordar a este, esta bellísima persona que realmente es un artista porque le encanta escribir y hacer muchas cosas, es muy polifacético y se mantiene con mucha energía y a nosotros la verdad es que nos encanta, me encantó entrevistarlo y me encanta ahora que podáis también disfrutar de estas imágenes que nos ha cedido él mismo y que nosotros, bueno, pues estamos encantado de poner sus imágenes así que ahí tenemos a don francisco miranda de rojas que bueno un buen trabajo muy buenas tardes queridos amigos el cortometraje que van ahora a ver ustedes se llama el funcionario el origen de ese guión era un relato corto de una selección de relatos cortos, que se llamaba cierre relatos geniales y me gustaba porque me recordaba en la época que yo era niño, yo acompañaba a mi padre cuando iba a pagar lo que hoy es el IBI antes se llamaba contribución urbana se pagaba una vez al año como se paga aquí también y era una cantidad de ridículas que antiguamente no se pagaba prácticamente impuestos. Pues, yo recuerdo, ese funcionario era el que estaba en la caja, y allí la gente pues, hacía unas colas eh, infinitas, porque había dos días para pagar todo el pueblo, o tres días, no sé, no recuerdo muy bien. Y yo recuerdo aquel funcionario y aquello me impactó mucho. Y, y por eso mmm, lo primero que hice como película o como relato como relato primero fue hacer una historia imaginándome yo qué vida tenía ese hombre y qué vida hacía allí de ella, de aquella mampara eh, con sus manguitos en fin pues recuerdo que esta película se rodó es un corto de siete minutos donde no llega se rodó enteramente en Málaga y hay varias anécdotas del de rodaje de la película, porque era mi primer cortometraje, era mi primer guión como corte y además era mi primer guión, mi primera película como director. Claro, en fin. Pero hubo que, hubo que hacer muchas chapuzas pero en, en el casting, recuerdo perfectamente que el casting duró algunos días porque no, yo no veía al funcionario, o sea esa persona que yo tenía dentro de mi retina eh, no, no, los señores que se presentaban como actores pues no reunían lo que yo quería para eso hasta que un día eh, este Q, Q López, apareció nada más que lo vi, digo, este es el funcionario. Y ese fue el funcionario, el que van a ver ustedes ahora en la película. Y hay una anécdota de esa película muy, muy simpática, pero a mí en su momento me dio mucha rabia porque eh, se supone que era Navidad aunque la rodamos en pleno mes de junio, julio, con un calor tremendo y había, a la salida, estaba nevando. Y, y ¿sabe lo que pasó? Pues que la nieve, el señor o el chico encargado de comprar la nieve pues, compró muy poca nieve muy poca nieve, entonces el, tan poca nieve que hubo que rodar la escena varias veces porque el, la persona que estaba en lo alto de una escalera echando la nieve y el otro con un ventilador empujándola pues, pues como era tan poca nieve, pues había que recogerla la que caía en el suelo otra vez, que era como, por, como algodoncillo, así se recogía todo con, ya con, con cosas del suelo y tal, con suciedad y, y, y repetíamos la escena a ver si daba más efecto de nieve o sea, a mí me hubiera gustado que esa escena, la última Nieva, pero me hubiera gustado que fuera, hubiese sido una nevada más intensa por aquello de darle a la escena y al film más realismo. ¿Eh? No es lo mismo salir en una puerta, hace frío, pero la, la nieve es típica del frío y de, y de la Navidad. Yo quería, pero en fin, no fue, esa fue la anécdota en mi hubo uh, pues, esas dos incidencias digamos de alguna manera, una fue que me costó mucho trabajo encontrar a Kiu López eh, como, como el funcionario y, y otra pues el tema de la nieve, aparte de otros pequeños detalles, pues sí, que se, se rompió una, una de las lámparas indirectas, y, en fin, eh, algunas cosas que no, vamos, que no, bueno, no sin importancia, ¿no? pero salió, salió y ustedes juzgarán, eh? Es, está basado en, en, lo, en lo que yo viví, porque claro, cuando uno escribe un guión, eh, a no ser que sea muy muy muy de ficción, siempre está basado en, en hechos que uno más o menos ha vivido, ¿no? O que se inventa, claro. Así que disfruten la película, el funcionario. ¿eh? le va a gustar. Hasta luego. Me llamo Eustaquio García. Días. Me encantaría despachar a esa pobre gente, pero eso me podría costar un disgusto. Mi jefe me ha prohibido hacerlo hoy. Me ha dicho que resuelva Crucidamas, que es más provechoso. Esto se está poniendo feo. Veremos a ver cómo termina el día. Seguiré resolviendo crucigramas hasta que el cuerpo aguante. Vaya miradas. Si pudieran me fusilarían. Pero ¿quién es el guapo que lleva la consagra al jefe con el genio que tiene? Ahora o nunca. Voy a abrir la ventanilla y que sea lo que Dios quiera. Sí, sí, ustedes aplaudan, pero yo les mandaría al monte a sembrar árboles. Sí, sí. A ver, el primero. Muy bien, muchas gracias. ¡GARCÍA! ¿Qué hace, desgraciado? ¿Me ha llamado usted, señor subsecretario? Venga aquí inmediatamente. ¿Se puede saber qué es lo que está haciendo García? Yo, nada. ¿Por qué lo pregunta? Tiene usted más cara que espalda, García. Más quisiera yo que no estuviera haciendo nada. Y está haciendo todo lo contrario a lo que le ordené. Y ahora vamos a chingarnos los dos aquí Toda la mañana. No será para tanto, señor subsecretario. Además, estamos en Navidad y no vamos a hacerle perder tiempo a esas criaturas. Sí, lo que usted diga, García. Pero eso no es lo que habíamos hablado. Le dije que dedicaríamos la mañana a descansar y a hacer crucigramas. La verdad es que no doy una, señoría. Estaba convencido de que cumplía con mi deber. ¡Déjese de lloriqueos, García! Usted no ha venido aquí a hacer obras de caridad sino a obedecerme a mí, que es para lo que le paga el Estado. Está visto que usted no vale para funcionario. Pues llevo 40 años haciendo lo mismo. A ver, póngase en mi lugar. Mira a esas pobres criaturas, pasando frío. Al cuerno esas pobres criaturas. Con su estupidez lo que ha conseguido es crear un halo de esperanza. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo les vamos a explicar que estaremos cerrados hasta después de Reyes? ¿Eh, García. No se preocupe, señor subsecretario. No volverá a ocurrir. ¡Claro que no volverá a ocurrir! ¡Como que está usted despedido, García! ¿Me oye? ¡Despedido! Por favor, señoría, ¿qué va a ser de mi mujer y de mis hijos? ¿Su mujer y sus hijos? Encima es usted un mentiroso, García. Pero si todo el mundo sabe que está usted más solo que la una. Adiós, García. Hasta nunca. ¡Qué bonita es la Navidad! Arre borriquito, arre burro, arre, arre borriquito, que mañana es tarde...